Hola, mi nombre es Angie Melissa González Chaverra. yo vengo del Carmen de Atrato, Chocó y vivo en Bogotá hace ya más o menos siete años. Soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, tengo 24 años y me desempeño también como bailarina y profesora de danzas. Soy egresada de la beca Martin Luther King cierto Me desempeño en el área también de inglés como profesora y actualmente estoy eh, haciendo parte de la compañía Compantera, en donde desarrollamos actividades de empoderamiento a través del arte, específicamente la danza, para hacerle frente a todas estas dinámicas de opresión y racismo que se viven actualmente en nuestra comunidad.